Ahora sí, ahora sí, qué tal, qué tal, cómo anda? cómo se escucha, cómo se ve. Ah, Gon, todo bien, hay gente nueva. Bueno. Qué tal, qué tal, qué tal. Jeje, <ríe> tanto tiempo, creo que medio todo el cielo. No sé. ¿Cómo, cómo va todo. Una vez más, creando un juego de rol en vivo. Este, este extraño experimento que estamos llevando a cabo. Tengo que decir que este es el stream que más me cuesta empezar, pero uno de los que más me gusta hacer, es raro. Vamos a empezar a. Primero vamos a saludar cómo andan todos ahí, veo para personas, Gun ahí, tanto tiempo. Casex01 nuevo. Tengo algunos anuncios antes de empezar este, este programa de hoy. Ayer terminó Expedición Helada, que es nuestra aventura de ratas en la pared. Fue un hermoso viaje para todos eh, Muchas, muchas cosas eh, sucedieron Cosas terribles, cosas divertidas Y eh, tal vez lo que queda abierto Se resolverá en el futuro, no lo sabemos Los invitamos a ver la aventura completa Dirigida por Adria, con Sabri, Nutria y Fausto Como jugadores por nuestro canal YouTube A partir del martes que viene Van a tener la última sesión disponible Y eh, lo cierto es que estoy muy contento De que haya sucedido Eh... Me, me pone muy contento Que haya terminado una aventura Dentro del de, de stream Siento que La pasaron bien todo, todo el grupo Adrian, Adria, Nutria, Fausto y Sabri eh, Jugando y streameando Fue muy lindo Muy lindo tenerlos presentes así que la verdad Fue genial Y tener un juego diferente también en stream Me gustó mucho, Ratas en las paredes Es, es bien, bien simple Y... Y complejo a la vez, así que... Estuvo buenísimo. No se olviden que si quieren ver el primer stream de manualidades que hicimos el fin de semana Va a quedar en nuestro Twitch una semana disponible Y después tienen fotos, las fotos de los resultados en el Discord Si se preguntan de dónde sacamos las cositas tan lindas Les dejamos el link para... Eh, en el chat, para ir a la tienda de de Lazar, Nuestro sponsor, para que lo contacten Pueden encontrar en su catálogo muchas cosas bellas para jugar rolitos Ese stream eh, fue el domingo y nos, es algo que nos costó eh, conseguir un, un momento para hacerlo, pero en el momento que empezamos, eh, se, empe el tiempo se nos fue. Eh, al principio estábamos diciendo, no, pero ¿dónde va esto? ¿dónde va el otro? ¿dónde va lo demás allá? Y después eh, empezamos a armar, empezamos a pintar y salió todo bárbaro. Y la pasamos re bien, es un montón que no estábamos tan tan relajados así los tres juntos, haciendo cosas en... En stream, relajados de, de la taberna y, y fueron cuatro horas encima De armar, pintar, charlar, comer, tomar Estuvo muy bien Y eh, ¿qué más Como embajadores de D&D Latinoamérica Los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook Donde van a poder encontrar mesas para jugar Hacer preguntas de mecánicas, compartir memes Y enterarse de las novedades Les dejamos el link en el chat también eh, Pasen por el grupo de Facebook, no, no solo digamos, pueden encontrar cosas interesantes que, que les pueden interesar a ustedes, sino que eh, también nos ayudan a nosotros con el tema de, de, de organizar el grupo y ver cu cuánto interés hay de día en Latinoamérica y eso está eh, realmente útil. En, hay de todo en el grupo, va a haber eventos en el grupo y hay muchas cosas que se están preparando, otras que se están haciendo. Así que nada, pasen, está bueno, es un grupo grande. Eh, sorprendentemente grande, como 6.000 personas. Así que hay de todo. Queremos adelantarles que se está acercando una de las temporadas festivas que nos gustan a todos. El octubre es calofriante. Y les contamos que estamos organizando un par de cositas para celebrar la estación del terror con ustedes. De a poquito iremos revelando la información. Eh, no sé si le contaríamos, pero si sí, hay una fiesta, una festividad que me gustaría que exista por lo menos acá en el, el sur de las Américas, eh, particularmente en Argentina, es Halloween. Lo que veo de Halloween en todas las otras partes que se celebra, parece súper divertido, súper lindo. Eh, una noche donde la pasa bien la gente y eh, se disfraza. Eh, así que sí, me encantaría que exista acá. Así que vamos a hacer lo posible por llevarla a, a cabo de manera online nosotros. Y eh, van a notar que tenemos nuevos emotes. Ahora los voy a poner yo acá. El eh, los estuve usando. Creo que son estos cuatro nomás. Y eh, queremos festejar que alcanzamos a los 2.000 seguidores wow, en Twitch. Y es una manera de celebrarlo. Eh, tanto al alcanzar los 2000 en Twitch, sino también como eh, celebrar las aventuras y las campañas, sobre todo que ahora que terminó eh, Expedición Helada bueno, pero todavía está, digamos, Jardín y Anurem y seguramente va a haber otras eh, queremos agradecerles por toda la buena onda y la compañía de poder lograr, porque a medida que vas creciendo Como funciona Twitch A medida que vas incrementando La cantidad de gente que te sigue Te van habilitando cositas nuevas Por ejemplo Esos son los que hay Y ahí Bashi puso Los que son animados Que eh, los vimos desbloqueando También por cantidad de gente Que nos sigue O no se suscribe eh, De a poquito Van creciendo Y e incrementando la cantidad Y las cosas que pueden tener eh, La verdad Nos sorprendimos nosotros Cada vez que encontramos Una de estas cosas eh, Así que muchas gracias Por eh, el apoyo que nos dan Y toda la buena onda que tienen Vamos a mover esto acá así no me molesta no, este lo voy a tener acá y este lo voy a tener acá ahí va, león rompiste todo Tutu. bueno, creando un juego de rol en vivo esta es una idea que si no me equivoco se nos ocurrió el año pasado en ningún momento imaginamos como mucho de la taberna en ningún momento imaginamos la magnitud eh, de lo que queríamos hacer de alguna manera sabíamos que crear un juego de rol iba a ser algo bastante eh, complejo, porque es algo que. a lo que nos dedicamos <risa> hace un tiempo. Pero bueno, no me acuerdo de dónde salió esta idea, no me acuerdo de quién tuvo la idea, tal vez fui yo y bueno. Acá estoy. Pero ya van 8 sesiones, esto quiere decir 8 meses. El último miércoles de cada mes lo dedicamos a, a expandir un poco más este, este juego que estamos creando en, en el universo de Mad Max, o eh, lo más cercano que podemos, y eh, de a poco a, no, vamos viendo la, la, la forma que va tomando, ¿no? porque la primera sesión Charlamos de más o menos qué era lo que se podía hacer, cómo era. Y además estamos. Durante estos ocho meses, todavía estamos en la fase de diseño en. hoja y lápiz sería esto. Oh, que me gustaría que pase esto, me gustaría que pase lo otro, me gustaría que pase lo demás allá. ¿Eh? Todavía no hay nada eh, firme o, o ninguna cosa que digamos. Uh, todo es así. Hay, hay mucho que está agarrado por ahí. Así que la primera sesión fue eso. Y así fuimos construyendo cosas. Pero en un momento pasó esta, este que es el 4, eh, no, perdón, el 3, donde empezamos a charlar sobre las mecánicas eh, y cómo va a ser el juego. Y en la siguiente, que es la cuarta, empezamos a construir sobre eso, que es algo que me gustó bastante porque si se fijan acá abajo, tenemos esto de acá, aunque no pareja es una hoja de personaje. Tiene acá las habilidades distintas. Eh, Ventajas y desventajas, dotes y maldiciones, habíamos puesto inventario, bueno El sistema era el siguiente eh, Que me gustaba el sistema, estaba bueno ¿Dónde lo.? Creo que si sí, tiene que estar acá Bueno Acá está La cosa es así Vos tenés Eh Teníamos algunas Algunas Algunas condiciones que nos fuimos poniendo nosotros O, o, o, o yo, digamos Que eh, Se me escucha bien, ¿no? No quiero Tendré algún filtro extraño Vamos a ponerle un poquito más acá A ver si se, Ahí se me escucha mejor Se me escucha un poco más fuerte Voy a subirme un poquín Ahí va, ahí va bueno, ya. La primera parte del stream a ver que tocarlo un poquito más. Bárbaro. Eh, necesito que creemos un juego tipo cyberpunk, pero con la mecánica de juego de dados de D y D... <risa> Nada, <nah. risa> eh, Recomiendo, digamos, esto es algo que recomiendo. Si quieren jugar otro, otro setting de DD, probablemente hay. De hecho me acuerdo... Ay, ¿cómo se llama?.. Hace poco vi un... A ver si lo encuentro rápidamente. Era un libro creado por un fan de DD. Es eh, si... Sí. Este libro lo voy a copiar acá. Paragún Ese es un pequeño manual de no me acuerdo cuántas páginas Que llama, eh, bueno, la guía del cronomante para el futuro Que eh, es un futuro medio cyberpunk con sistema de D&D No sé qué también anda eh, Pero también está Everron y, y cosas así se pueden hacer Y si no, también está Cyberpunk Que es un gran sistema Tenemos que hacer cosas de Cyberpunk, de hecho Medir los primeros dos capítulos y proponen algo super interesante. Bueno, genial. Me alegro que los vean. Que si es, que gusten estos videos son re difíciles de hacer. <risa> eh, Va a quedar bacán Eh, yo estuve dos años creando uno. Cuando por fin lo terminé me junté con la familia a jugar y ahí me di cuenta que me quedó malísimo. <risa> ahora este año. Ya creé dos y jugamos todos los sábados. No, qué bueno. Eh, eso es parte de la creación de juego. Y es algo a lo que le tengo mucho. mucho miedo. Pero también estoy muy ansioso para hacerlo, que es decir, bueno, vamos a jugar esto, a ver qué sucede Y eso es un poco lo que, queríamos, lo que quería hablar hoy El sistema de dados que, que habíamos propuesto era el siguiente Cada personaje va a tener una eh, reserva de dados, son cuatro Y la idea es que esta reserva se va gastando ¿Cómo la gastás? Usando acciones Y las acciones te requieren eh, esto porque la idea era que eh, todo escasea en este mundo al, Y la gente no está bien alimentada, no está, no está bien dormida, bien descansada, no está del todo hidratada y, y eso se va a reflejar, digamos, en la cantidad de acciones que podés hacer eh, Tu reserva de dados se va a ir consumiendo a medida que hagas cosas Y vos lo que podías hacer era eh, elegir, digamos, dónde están tus dados y vamos a usar categoría de dados porque. Quiero usar todos los dados. Eh, no hay una razón real matemática detrás de todo esto. Simplemente quiero usar todos los dados. Eh, entonces vos podías que yo. Si tenías una acción para hacer. Y tenés que yo reserva dados 4. Y esto yo imagino es. Tengo que darle la última. Tengo que darle una piña al. al tipo este que tengo enfrente. Y tiene que ser. Va a ser mi última piña. Y tengo que hacer algo porque después si no mis compañeros eh, caen o mueren o lo que sea. Entonces voy a agarrar toda mi reserva de dados y los voy a usar con los dados de violencia. Entonces estos cuatro, acá, estos cuatro dados de acá. Uy, rompí todo. Esos cuatro dados pasan a ser los dados de violencia. Son cuatro de seis. Entonces tiro los de seis. Y esa es la idea detrás del sistema. Si vos hubieras hecho una habilidad que yo... Hubieras agarrado de tu reserva dos dados Para tirar algo de voluntad Los tirabas pero en D4 eh, Eso hacía que mientras Más eh, Más superes la dificultad Más beneficios tengas Esto es más o menos basado en En, en los sistemas PBTA O Power de Apocalypse Que eh, En general ¿no? no suele ser así o, o hay muchos que no lo, lo usan Es que vos tenés Tres tipos de tiradas, una que es fallo, otra que es lo que se considera un hit o un éxito y algo que se considera un éxito fuerte o un strong hit. La diferencia es de la siguiente. Un fallo es que vos tiraste por debajo del número requerido, generalmente es menos de 6 con dos de 6. Un hit o un éxito quiere decir que tu acción va, va, a ser, va a tener éxito, va a ser buena, pudiste lograr lo que querías, pero no vas a tener todas las cositas copadas. Que podrías haber tenido ah, Y esto generalmente es entre 8 y 9, 7, 8 y 9 En 2 de 6 Y si sacas 10 o más Eso es lo que se considera el strong hit O el golpe fuerte Que es 10 o más con 2 de 6 Vas a tener mucho Tu acción va a salir bien Y vas a tener todos los beneficios eh, Que Podría llegar a darte el sistema En base a esa acción Entonces Mientras, eso hace que mientras más alto tiren los dados Más eh, cositas pasen Y eso es algo que me interesaba hacer Entonces, si tenemos un personaje muy dedicado a la violencia Pero no tan dedicado a los... A lo que sé yo A la voluntad o a la pasión Es lógico que le cueste superar la dificultad básica y si la logra superar, no pude hacer grandes cosas con eso. Entonces, esto me llevó a pensar. Que. Eh, tipos de tirada. El ejemplo que vimos recién. Uno. Tres. Vamos a notarlo. En PBTA suele haber tres tipos de tiradas. Mientras, si quieren hacer preguntas o lo que sea, charlar ahí también sirve. Fallo, éxito, super éxito. A mí me gusta más. Super éxito. Eh, el fallo quiere decir que no lo hiciste. El éxito lo lograste ¿Hasta ahí? Hasta ahí Se salió bien Y el super éxito Lo hiciste re bien Y sorprendiste a todo Ponele eh. a ver, en rasgos generales Esto no aplica en todas las cosas Está bien secuestrar a mi amigo para jugar <risa> en eh, cualquier ámbito secuestrar suele ser ilegal, digamos, pero tal vez alguno de ellos se engancha a jugarlo. Entonces, eh, con el sistema dado que tenemos, a mí me gustaría, como venimos diciendo, que mientras más alta sea la tirada, mejor lo que puede pasar. Entonces voy a anotar esas características para después ver qué pasa. Y esto lo, lo hago constantemente. Voy a, voy a anotar las cosas que me gustaría que pasen y después trato de armar. De que eso encaje en alguna suerte de sistema. Si no encaja, no encaja y hay que sacarlo. Es así de sencillo. No puedo forzar algo que no anda en, en un sistema porque si no se hace o feo o torpe y, y no agiliza el juego, que es lo más importante. Mientras más alta la tirada, mejor el resultado. En el rol A ver Si se controla el número de dados, ¿qué dificultad planteas? Eso es importante eh, Porque eh, Estaba pensando en eso, digamos De tener dificultades estándar como, como venía así de, de pobre de apocalipsis Apocalypse eh, 6, qué sé yo Pero Primero esto es algo común en todos los juegos, digamos Algo eh, Innecesario, dificultad 0 No se tienen dados, 5, 10, 15, 20 En D20 creo que van escalando De a 5 de a En En Vampiro eh, Van escalando en cantidad de éxitos 2, 3, 4, etc Pero ¿cuáles, son las, ¿Cuáles serían las de este juego? ¿Cuáles son ¿Y por qué son necesarias? Son necesarias para que la persona que vaya a dirigir tenga una guía eh, Sobre todo la primera vez eh, Nosotros estamos por empezar a jugar Avatar Y lo cierto es que voy a tratar de hacer Sobre todo en la primera sesión Las primeras cinco sesiones Lo más parecido al libro que pueda Porque no tengo ninguna otra referencia Y necesito saber si esto funciona o no Imagino que... Eh, y considero que la gente que hizo el juego Le, le puso mucho empeño y lo probó, etcétera eh, entonces el sistema anda. Después, una vez que ya me acomode, voy a ver cómo hago. Mientras tanto, no lo sé. Así que necesitamos eh, dificultades. Estándar. Y además. Co continuando con lo de, de la cantidad de dados. Necesitamos también. Eh, Alguna suerte de. Y no quiero decir tabla. Espero que no este juego no tenga tablas. Hay una suerte de. Beneficios. O lista de beneficios. O tabla de beneficios. Eh, por superar. La dificultad. Bien, y ahora. Eh. Había, había unas reglas, hay algunas creo que todavía por ahí, dando vueltas. Si no me equivoco eran 3.5 o en, eh, no, sé, no me acuerdo de alguna de quinta, que era, digamos, si vos superás la dificultad por X cantidad de número, tipo 5, podés restarte menos 5 a esto y subirte más 5 al otro, algo así era. Eh, pero tal vez estos beneficios eh, entren por otro lado, algo que habíamos charlado de las habilidades, digamos, si vos estás... Eh, Habíamos dicho, por ejemplo, volviendo a estaba acá? El 4 Si vos estás manejando de una, en una situación compleja ¿no? Una situación donde requiere que estés tirando dados Donde hay un tipo persiguiéndote con una moto atrás y, y a los costados allá ves a tus reales enemigos que estaban persiguiendo Los de la moto vinieron de onda nomás Entonces es una situación tensa Vos tenés que usar tu habilidad de conducir para esquivar todo lo que se te viene entonces, por ahí le, pones, le podés poner una dificultad estándar de eh, 8 Y él agarra sus dados La persona tira los dados Y supera aquello Saca un 14 por cierto número. La dificultad superó O sea, su acción de conducir ya la pasó ¿Qué? Tenemos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 14 habíamos hecho Tenemos 6 superados también lo que se puede hacer es que de Que yo... Si superás la, la dificultad por 5 más... Recuperás un dado de tu reserva... Y así vas jugando con eso de la reserva... Para no ir perdiéndolos todos... O para que realmente rinda gastarlos... Porque si voy a gastar todos los dados... Y no hay una manera para recuperarlos fácil... Se pone muy aburrido... Entonces puede ir por ahí... Volvemos al hoyo... Posible... Eh, recurso para recuperar dados es superar la dificultad por X cantidad. Eh, suena, suena que pueden dar, pero todo esto está así. Todo eso es así. Bien, hay otras preguntas. ¿Se podrían forzar una tirada? Sí, yo creo que hay muchas tiradas que se van a poder forzar. Esto ya va a depender más de la situación. Eh. <risa> por ejemplo, en, en Power, en lo que es Power, de, Power of the Apocalypse O PvTA Por lo menos lo que vengo entendiendo bien de Avatar Y lo que entiendo de Mask Es que vos jugás, tu personaje interactúa Y vos activás eh, movimientos O sea que los jugadores mismos fuerzan tiradas El Demon no tiene los dados ahí en D&D es más común, digamos Si yo intento desarmar a mi enemigo Yo estoy haciendo que... Lo estoy forzando a hacer una tirada eh, Yo creo que sería bueno Y divertido forzar tiradas Porque lo cierto es que me gusta tirar dados Lo cierto también es que los dados Interrumpen mucho el juego Es una de las razones por la cual eh, Muchos juegos eh, Evitan eh, La cantidad de tiradas de dados Y no está mal para nada porque... Si hay una situación que en la que se está charlando mucho, en la que hay, hay mucho desarrollo de personaje, etcétera mucha demostración de, de miedo, cariño, etcétera lo que sea, y alguien empieza a tirar los dados, se complican las cosas, se detiene la charla, tal vez se pierde el hilo de la conversación o se pierde un montón de historia Pero yo quiero aprovechar y tirar daditos, así que me gustaría que se esfuercen tiradas. Eh, que se esfuercen Que se esfuercen bien escrito Se escribe así bastante seguro Bueno, vamos a ver Se pueda Vamos a ver Se pueda Forzar, tiradas Ya, ah, genial Sigamos, a ver Pucha que cuesta la creación de sistemas La mente y teoría Todo está acá Pero pucha que cambia los prácticos Sí Definitivamente Por eso Hay un largo camino adelante de esto Esta es la sesión 8 Y falta un rato Hasta que tengamos algo sólido Poli Que es buena idea Debería venir una tablita Con esas explicaciones Sí Una vez que tengamos Plasmadas bien la, Las reglas Sistemas Todo eso Vamos a armarlo Vamos a construir algo que, que se presente lindo Y vamos a ver qué sale Pero ahí va a estar todas las explicaciones Vas a hacer miniaturas de Mad Max Y pintarlas en vivo antes de la sesión 0 Estaría buenísimo Yo pintando soy un desastre Y el otro día descubrí Que tengo como un tipo de resistencia a la pintura No sé por qué No, no estoy del todo seguro eh, Por suerte está Lordi Y está Luciana que, que se dedican mucho más a eso Así que eh, Vamos a ver Y me gustaría que haya un tablero Pero el tablero no estoy pensando en algo al estilo de D. Eh, donde digamos está todo cuadriculado y cosas así. Tal vez un poco más al estilo eh, eh, Wargame. Ya, ya estoy delirando. Esto es absurdo. Eh, que. Eh, que en los Wargames usan. Eh, sistema métrico. Digamos. Si, la, si vos tenés un pibe que dispara 45 centímetros. Tenés que sacar una regla, medir 45 centímetros Y si algo, algún enemigo está dentro de ese rango, puedes dispararle Obviamente hay mil reglas más en el medio Sí, esto va a ser en centímetros <risa> esto, esto, esto va a ser en sistema métrico, no va a ser en sistema imperial eh, Porque no lo sé eh, no, no, no, no sé cómo se hace Además, los autos andan en kilómetros por hora. Eso ya nos dice algo. <risa> eh, volviendo al sistema de dados. Entonces tenemos, mientras más alto de la tirada, mejor. Más beneficios tiene el personaje. O sea, que esto incentiva a que se gasten dados. Eh, eso hace que necesitamos dificultades estándar. Todavía no sé cómo. Porque para eso necesitamos un poco más de información sobre... Eh, qué cosas se van a enfrentar o... o Cuál sería una dificultad media para alguien. Pero principalmente, digamos, cómo sería un personaje recién creado. Cuál sería la característica más alta, cuál la más baja, etc. Eh, en juegos como, como Pobre de Apocalypse, no tenemos. no hay muchas cosas. Generalmente vos tenés una, una característica en más 2. Y le podés agregar un más uno. Y el máximo es 3. En DD, si usás el sistema estándar de números. Creo que el máximo es 16. 17. El máximo es 17 de una característica. Tal vez 18. 17. 17. Lo eh, no que hicieron más tres O sea que. Una vez que sepan eh, Que sepamos cómo es el personaje de nivel 1. Vamos a saber, digamos, qué, a qué se puede enfrentar. Así que, eh, hay que. Hay que esperar. Preparar a un personaje. No. La creación de personaje. Sí, hay un montón de cosas para hacer con cuestión de matemática. Que yo eh, realmente no estoy en ninguna eh, forma capacitada para hacerlo. Pero por suerte sé que hay mucha gente que me pueda ayudar con este tema. O oh, espero que lo haga, digamos. Eh, bien. Entonces. Lo que necesitamos saber ahora es... Cómo se define la reserva de dados de un personaje Y... Eh, con qué frecuencia se gasta y se llena Cosas complicadas Yo creo que lo mejor que se puede hacer ahora es elegir un número bien estándar Tipo 4, como elegimos antes Y... De ahí Ver qué sucede a medida que vayamos probando el sistema ¿Hay alguna manera en matemática de aplicar estas cosas bien, entre comillas, o de manera balanceada, entre comillas? Seguramente No las sé Y debe ser más difícil también pensar todo eso porque hay mucha incógnita dando vueltas alrededor de esto Así que Vamos a poner Reserva de dados De personaje recién creado igual a 4 la razón es que me gusta parece un buen número eh, creo que puede dar a cosas interesantes esto así por ejemplo si un personaje tiene que yo de 4 en pasión y tiene que tirar pasión y tiene que gastar dados para hacer esa tirada y va a gastar un solo dado de su reserva. No puedes ponerle una dificultad estándar de. 5. Eh, porque nunca la va a superar. Y creo que acá es donde entran las habilidades. Las habilidades deberían darle al personaje algún tipo de beneficio en la tirada. Porque suena como que. Eh, Son cosas por, en las cuales estaría más preparado Entrenado Estudiado o algo por el estilo Entonces Sabemos que eh, Las habilidades Dan algún beneficio No, primero las habilidades Dictan que Beneficio tenés Por superar Las dificultades Entonces eh, Esto está bueno, esto es lo que habíamos dicho Como que las habilidades tengan eh, Tipo, podercitos entre comillas Si vos tenés conducir En, qué sé yo, tres puntos Si superás una tirada de conducir Por, qué sé yo, cuatro más Siempre vas a recuperar un dado. Dos dados. Por ejemplo. Eh, y esto estaría bueno. Es una manera de incluir las habilidades dentro del de, eh, sistema este que venimos planteando de reserva. Eh, claro. Eh, sí, exacto. Como sumar algún tipo de modificador. No, sé, no sabría cómo. Eh... Pero debería, las habilidades Deberían Sumar algún tipo de modificador A la tirada Coma No sé cuál es Esto, hay que ser honesto en la creación del sistema A veces no sabes las cosas y es mejor anotarlas eh, Claro, la idea, es justamente eso que dice Casey. La idea de la reserva de dados es eh, como sería el tanque de nafta del auto Que probablemente tengan poca nafta O buscar nafta sea alguna actividad habitual eh, Que se acaba y se queda Porque no hay nada en el mundo eh, ¿Qué pasa si se queda sin reserva de dados? Esto es algo que charlamos Pero no expandimos mucho eh, ¿Qué pasa si un personaje Se queda sin dados? ¿Por qué hace eso, el 10? Bueno, antes de ir a ver qué pasa si se queda sin dados, vamos a eh, revisar un poco el anterior. ¿Qué beneficio podía darnos usar una habilidad? Es muy común usar una habilidad y una característica, esto es algo que hacen... Creo que... Voy a arriesgarme a decir el tipo 90% de los juegos de rol, tal vez... Eh, tal vez estoy errándole un montón. Eh, sobre todo porque es medio, medio absurdo decir el 90%, pero... Eh, es muy común que pase eh, Sobre todo los más, los más mainstream, por decirlo De idea de vampiro, de llamatura todos hacen esto eh, Es una buena manera de tener Dos, dos cosas de, de la hoja de personaje en un mismo lugar En la tirada, ¿no? Pero, por ejemplo, Avatar no eh, No es el caso Y muchos otros juegos tampoco eh, Generalmente lo que pasa en, en estos juegos es que vos activas un movimiento y ese movimiento te dice exactamente qué es lo que tenés que tirar No hay lista de habilidades ahí eh, Pero acá parece que sí hay, porque me gusta la idea Así que vamos a averiguar ¿Qué es, ¿Cuál es el beneficio que me da saber hacer algo? Es una buena pregunta Por ahora vamos a hacer que cada punto en una habilidad nos dé un más uno. Si tenemos más 3 en conducir, quiere decir que estamos en rango 3 de conducir, también tenemos más 3 en la tirada de conducir. Bien, ahora sí, la pregunta importante. ¿Qué pasa si un personaje se queda sin dados? Habíamos charlado sobre el, eh, el sistema de salud. El sistema de salud es una parte muy delicada de todos los juegos porque eh, le dan al jugador la pauta de cómo perder el personaje. De qué son las cosas que debería evitar O las cosas a tener en cuenta Para eh, proteger a su personaje Entonces Juegos como D&D Tenés simplemente un número Y vos sabés que si, eh, si pasa algo Y se te reduce el número A cero, empiezan estrellas de muerte Vampiro tiene un sistema de daños son eh, Vendría a ser como eh, ¿Cómo se llaman? Categorías de daño. Esta tiene categorías de daño. Y cada vez que vos recibís un daño especial. O sea, un daño en. Marcas una categoría. Se te aplica algo en la hoja. Creo, no estoy seguro. Estoy pensando en 20 aniversario, tal vez. Eh, y así hay muchos otros. Hay una pregunta interesante ahí de Yocosario: si va a ser de muerte fácil. No estoy seguro. Eh, no creo que es algo que que podamos definir ahora. <ríe> no es que no, debería ser un juego eh, letal, tal vez debería ser un juego lleno de acción, seguro, lleno de momentos de tensión y, y de decisión rápida. A ver qué pasa, sí, más vale. Eh, pero no sé si de muerte fácil. Eh, así que. Yo creo que el, la falta de dados La falta de reserva de dados Es eh, eh, Parte del sistema de salud Porque Como venimos diciendo Cada vez que vos haces algo eh, gastás esta, esta nafta o combustible que te queda para hacerlo. Tengo es que decir, sí, rápidamente podés, si haces una tirada por ronda y tenés cuatro, cuatro dados, va a estar un dado por ronda y después qué hacer. Eh, algo tiene que pasar. Por eso, muchas de las cosas que queríamos hacer es que las habilidades ayuden a recuperar reservas de dados tuyas o de tu, o tus compañeros para que eh, fluya el combate o fluyan las escenas de acción eh, o, o las escenas de riesgo eh, con los personajes haciendo cosas porque si si pones costos muy altos para las acciones nadie se va a atrever a hacer nada de, con miedo a perder el personaje ahora, algo que había pasado en, el, en sesiones anteriores también en el pasado es que habíamos charlado sobre una mecánica que yo había visto en el videojuego El videojuego de Mod Max no está directamente relacionado con el Canon Pero sí, y no, o sea, Hay una historia medio rara Que si quieren después les cuento Pero tiene un sistema de furia, que es el sistema que tienen muchos de los juegos actualmente Que es, eh, mientras vos eh, Te mantengas golpeando Efectivamente y bloqueando efectivamente sin recibir golpes, vas ganando furia. Y furia hace que pegues más rápido, que pegues más fuerte, te muevas más lejos y esas cositas. O oh, eso me gusta. Que eh, se pueden gastar puntos de habilidad para recuperar dados. Claro, exacto. Como los combos. Eh, los combos, por ejemplo, en el, en el Batman funcionan de la misma manera. Mientras vos mantengas a Batman siendo efectivo en el combate, va a ser más efectivo cada vez que pegue un golpe. Hasta que ya no haya nadie más para pelear. Eh, o el Spider-Man. O muchos de otros de estos juegos así. Eh, de, de tercera persona donde tenés que ir a las piñas con un personajito. Eh, y a mí se me ha ocurrido los dados de furia. Porque estaba como muy, muy relacionado con, sobre todo con la última película El, el, el camino de la furia El, el, el guerrero del camino Y, y a que se me va a de ocurrir algo De tener eh, Que es tal vez eso que, que dijeron Lo de gastar puntos de habilidad para recuperar dados Que es Una vez que se te gastan los dados Vos vas quemando otras cosas Para generar dados eh, Que esto obviamente te va perjudicando Porque de repente no vas a poder conseguir por ejemplo volvemos al, al, al, al a lo de conducir tenías 3 de conducir no y eh, al tercer en el tercer rango de conducir se te habilita que si superas la tirada por eh, qué sé yo 5 eh, o más eh, recuperas un dado pero que más uno de conducir porque no tienes dados para recuperar un dado Y usarlo para otra cosa Y vas quemando hasta que ya no puedes hacer más nada Tipo, todo lo que tenés se va eh, En quemar dados Y obviamente eh, Recuperar tus dados de habilidad Es eh, un poco más difícil tal vez que la reserva de dados Probablemente la reserva de dados se recupere día a día O descanso a descanso, ponele eh, en, esas, en, en, en eso creería yo Que hay que ser un poco más eh, Más relajado con el personaje Y permitir que se recuperen fácil esos dados Pero los rangos de habilidad Tal vez son un poco más complicados eh, Y eso es una buena idea Cuando no hay dados Y esto vendrán a ser los dados de furia, se imagina. Eh, tipo... Eh, al estar vos activamente eh, quemando estos dados para para hacer algo, estás de alguna manera sobreexigiendo tu cuerpo a ya superando los límites. Los límites en los cuales eh, estás normalmente. Porque... Estás en una situación re complicada Sacrificando vos parte de tuyo Como, como lo, lo recibe el juego Para lograr algo Entonces Estos deberían ser los dados de furia Y los dados de furia deberían tener algún tipo de beneficio Porque eh, Por una cuestión de, de Clímax dramático digamos. Si vos estás En yo, Estás rodeado hay un, hay un riesgo por el cual Podés llegar a saltar el auto no le queda nafta o le queda lo suficiente para poder hacerlo. Tenés una lanza clavada en un costado y un enemigo en el techo eh, clavando un pinche de a través. Tus compañeros están todos heridos. Vos te queda una sola acción, quemás todo lo que tenés para ese momento dramático. Eh, creo que es una gran herramienta para los momentos así de, de, de cinemática por el lado de los, de los personajes. Eh, esos momentos en los que todos en la mesa se levantan y dicen ¡Sí! Eso, lograr una, una de esas cosas en una sesión sería algo hermoso eh, Después de que todos estén ahí ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, y después decían ¡Sí! Eh, si logramos eso estaría bueno Esto pueden ser los dados de furia Son los que conseguís quemando habilidades. Y eh, deberían tener otro beneficio adicional. Bueno, a ver, no, perdón. Ahí, ahí voy al, al chat. Vamos a escribir bien. A ver. A ver, va a ver sustancias como la pintura cromada que usan los Warboys. Sí, eso estaría re bueno. De hecho, hay como todo un estudio sobre la religión de los Warboys hacia el B8 y la historia de Immortal Show. Así que yo siento que eso debería estar porque es una gran parte del lore del mundo. PetroCat. A ver, a ver, me pueden explicar porque estoy más perdido. Estamos haciendo un juego de rol en base a Mad Max. Esta es la sesión 8. Nos estamos metiendo bien profundo en el sistema de dados y cómo van a ser eh, Todas las otras sesiones están en el, en el canal de YouTube para chequear Ahora estamos ya tratando de Organizar Cómo crear el sistema de dados para que eh, Después ver si podemos crear un personaje Kasek Una pregunta fuera de concepto ¿Va a haber distintos tipos de vehículos? ¿Se elige un vehículo en la creación de personaje? Mira, la sesión anterior es sobre los autos Motos, camiones y todo lo demás Charlamos un rato largo sobre los autos Y sobre qué cosas nos gustaría que tengan Va a haber un montón de autos y cosas por el estilo. Al principio. Probablemente después volvamos a los vehículos. Eh, vamos a desarrollar un par nomás. Algún tipo de. De, de situación. de que yo Una moto, dos autos y un camión. Como para tener un estándar. Y probar el juego nada más. Después vemos. Modificar el auto. Eh, hay, hay un par de vehículos. En, en las pelis viejas de Mamax, Sobre todo hay dos vehículos. ...que vuelan... ...el eh, tipo de avión... Y, ...y... ...la idea sería llegar a tener un poco de eso... ...pero... ...falta, falta... ...primero necesitamos saber cómo son las personas... <ríe> eh, ...ya vamos a llegar... ...Ignatus... ...también podés perder dados de habilidad de forma permanente... ...pero de un ojo brazo... ...sí, sí, definitivamente... ...se pueden... Eh, ...se pueden perder dados de forma permanente... ...esto... Eh, es algo que yo imagino Que Que se puede lograr Es un precio que no todo el mundo va a querer pagar eh, Pero vamos a ver Lo, lo anotamos, no perdemos nada ¿verdad? A ver, y eh, por Ikea. Igual ojo con tanta cosa Quizás es mejor partir con poquitas cosas sencillas Y luego con partidas le va sumando Si no Vas a tener que hilar todos esos puntos y hacer que funcionen mientras si tiene dos. sí, sí, obvio, definitivamente. En el, el día que probemos esto. Va a ser una sesión a pie. Van a tener que ir corriendo los personajes. No va a haber autos. O, o probablemente haya un auto en la escena. Y sea para escapar nomás. Eh, no, no, no va a haber gran, grandes cosas de ese estilo. Eh, Y, y los dados serían transferibles e intercambiables entre jugadores. Yo imagino que no. Eh, no sé escuchar a mi gato. Eh, bueno, estoy acá. Vení. Vení, dale. Vení. Dale. Ahí está. Eh, la nina. Eh, el tema de dados transferibles Yo quiero que cada jugador tenga su propio Su propio reserva de dados Y sus propios, todas esas cosas Lo que yo quiero con el sistema Sobre todo con las habilidades, es que <coughs> Vení, subíte Es que eh, Puedas hacer que los demás Recuperen dados, esa, esa es la idea principal Eh... Que vos puedas, qué sé yo, con tu habilidad... Ah, lo que habíamos dicho era que si tenés la habilidad, no me acuerdo que había una tipo... Curar, sanar, atar, emparchar, era, era la, de, eh, la de medicina y esas cosas. Si vos tenés emparchar, podés hacer que los demás recuperen dados de su reserva, por ejemplo. O incluso, tal vez, hacer que recuperen eh, habilidades que quemaron. Pero... Ahí está. Este es Ahí va Y... Eh, entonces Con su hoja de personaje van a poder tener Influencia en las hojas de personaje de los demás Pero cada uno va a tener la suya por separado Y los da por separado Es posible que se dé una situación en la que vos tengas Un personaje full 100% Y no puedas hacer nada por la otra persona Eso ya es Algo que Va a pasar en una situación de rol Va a pasar algo... En todos los juegos, en todas las sesiones, hay momentos donde el grupo, el juego, los personajes, las decisiones Hacen que el sistema quede de costado porque no está esa regla escrita Y ahí es donde, sur donde surgen las reglas eh, caseras O donde surgen modificaciones al sistema, por ejemplo Si encontraste algo que no te gustó del el sistema, podés escribirle a la persona que lo dijo Che, mirá, me pasó esto, hice esto Suena bien ¡No! ¡Basta! Eh, a ver... Pero... Eh, volvamos Pregunta fuera del tema de Petrocap ¿Alguien ha visto alguna vez juegos de rol que utilice parcialmente cartas o materiales específicos para utilizar habilidades? Eh... Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama Sé que vi... Eh, vi juegos así, pero... ¡Basta! Eh, yo sé mucho roleado en foros y usamos cartas como habilidades, Cada una con todas sus estadísticas Nunca había algo así en mesa Sí, ahora es más común, de hecho, por ejemplo, en D&D Los hechizos vienen en forma de cartas eh, Y si, oh, uso y pones la carta en la mesa O si no, en juegos de rocha directamente con sistema de cartas eh, Yo Eh... Vas a poner algo de críticos O errores críticos Eso todavía no lo sé Y eso es una de las cosas que eh, me estuve preguntando digamos, ¿qué pasa en esos momentos eh, porque, por ejemplo, eh, de los críticos, ya estamos hablando de tres tipos de tiradas. Perdón, ya estamos diciendo que mientras más alta la tirada, más beneficios tenés por hacerla. Okay. Eso yo creo que es lo que se consideraría como un crítico. Porque, si volvemos al mismo ejemplo, si vos si la dificultad de conducir era 8 y vos sacaste un 17. La tirada la superaste por mucho Tal vez allá En cada rango de conducir que tenés Tres, por ejemplo Tenés un beneficio por superar la tirada en X eh, Y eh, Te asegurás de hacerla bien Además de todos esos beneficios Entonces por ahí el crítico es medio fácil obviarlo En cuanto al, al fracaso o al error No estoy del todo convencido Que realmente ayude a avanzar la historia O que proponga algo interesante porque ya tengo una dificultad para superarla Y no superarla es castigo suficiente eh, Quiere decir, digamos, que la persona no consiguió lo que quería No solo no lo consiguió Sino que perdió todo el turno Haciéndolo y fallando Eso es un castigo gigante en, Sobre todo en un momento donde las papas queman Así que no sé qué tanto me interesa la idea del crítico y el fallo. Pero el crítico yo creo ya está, existe. Pero eh, el fallo no sé. O el fallo o el crítico podría ser incluso... Eh, podría, podría incluso sumarse a... Al el, el fallo, a tirar menos dificultad. Que que se suma algún tipo de castigo o algo por el estilo. Eh, ¿Jugaste anima, ¿Te gustó? Jugué anima, eh, Muy poco Y me pareció demasiado complejo Y no lo jugué lo suficiente Como para decir, uh, oh, sí, está re bueno no, Me pareció re, re aburrida La creación de personaje Y mm, después no pude explicar realmente nada de lo que he hecho Pero jugamos muy poco, así que Eh, no Sí, el tema de las armas de fuego Eso, algo va a pasar Primero aprendemos a tirar habilidades antes de combatir Porque el sistema de combate va a ser eh, Dentro de lo que es el juego Es otra cosa Pero chica, qué intensa está esta gatita Vamos Entonces Vamos acá 1, 2, 3, 4, 5 Tenemos 15 habilidades Fantástico Sabemos que cada habilidad va a tener un número. Del 1 al... No sé cuánto. Vamos a ver. Cada habilidad va a tener un rango. ¿No? ¿Esto es lo que sabemos? Del 0, en realidad, al 5, por decir un número. ¿Para? vamos a cada rango da más uno a la tirada y un beneficio esto es lo que hablamos de eh, si tenés rango 1, por ejemplo con emparchar cuando superas una tirada de emparchar podés hacer que alguien recupere un dado si tenés rango 2, alguien puede recuperar dos dados por superar con 5 la tirada en falta. Y si tenés rango 3, puede recuperar dos dados y un eh, rango de alguna habilidad. ¿Te quedás quita? Ahí, no toque. Uy, no. Bueno, vamos a joder. Todo quiere ser. Entonces, volviendo al punto. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que escribir. De estas 15 habilidades, por lo menos, 5 cinco, cinco beneficios por cada rango Los primeros pueden variar, los primeros pueden ser, perdón, no es que pueden variar, pueden ser los mismos En rango 1, te recuperas vos un dado cuando usas la habilidad y, y tenés éxito En rango 2, algo y así, sí, pero ya rango 3, 4 y 5 que son, los, me imagino yo, los más caros de conseguir tiene que haber cositas divertidas. Ya los números no aplican. Ya no no no es solo eh, modificaciones en la hoja de personaje. Tiene que pasar algo más. Tiene que eh, darle al personaje una habilidad única que represente conducir 5. Que se yo. Podés andar en moto, arriba de un auto, arriba de un tractor, arriba de un camión. Sin perder el equilibrio y... Man usando todos los vehículos a la vez Por decir algo, ¿no? Esto es algo muy que hace muy bien Vampiros Que a medida que vos vas ganando los poderes De los diferentes niveles Va incrementando El eh, la, la magnitud del poder El primer poder, qué sé yo De eh, De presencia, que es una disciplina de vampiro En la que vos eres, eh, eh, Es el poder De que el vampiro Esté en un lugar, no más Oh, mirá, es un vampiro El primero es, la gente dice Oh, mirá qué copado está el vampiro ahí Ey, re bien, está este pibe Y ya el quinto punto Es que la gente no puede tomar Acciones hostiles hacia vos Así de De, de, de, de poderoso su Y es algo que eh, está bueno Algo que eh, le da Un sabor interesante A tener muchos puntos en una habilidad Dominación eh, más pido, También puedes meterte en, en el cuerpo de otra persona a distancia tipo, y, y usarla como un muñequito digamos. Eh, entonces Eso hace que tengamos que escribir Un montón Un montón de habilidades Pero para eso estamos acá Ahí va. Bien, sigamos. Eh, entonces, ya sabemos cuál es la reserva básica. Ya sabemos cómo se usa la reserva. La pregunta es... Perdón, cada vez que vas a... Esto es importante escribirlo. Eh, Claro, al final es convertir una habilidad, la habilidad en algo del personaje. Eh, acá la pregunta es, siempre que hay una tirada, tenés que gastar un dado. Eso no es una pregunta, es que hay que escribirlo, esto tiene que ser, ya tiene que ser la primera regla de la reserva de dados. Siempre que haga una tirada, se gasta un dado de la reserva. Sí o sí. Se hace, está bien. Bien, sabemos cuál es la reserva básica, sabemos cómo se hacen las tiradas, si acá están dados eh, Entonces anotamos se, Para una tirada Se elige Una habilidad Y una característica Vamos, bueno, vamos a hacerlo bien. Para hacer una tirada. Pasos para hacer una tirada. Bien. Se elige una característica y una habilidad. Se gastan La cantidad De dados Que quieran de la reserva Se tiran Tantos dados Tienen tantos Dados Como los que se gastaron ¿Cómo podría decirlo? pues son... Eh, ahí está, se tiran... Tantos... Dados... Indic... La idea es que vos tirás vamos, vamos a hacerlo en voz alta Hay una regla... Hay un consejo que, que le dan a gente que trabaja en, en programación que es tener un patito de, de de plástico. Y cuando vos tenés un problema le, le explicás el problema al pato. Ese es su único objetivo, explicarle el problema. A veces sirve mucho. Yo a veces se lo hago a los gatos. Le digo, mira, tengo esto, esto y no me sale. Eh, decirlo en voz alta es útil. Ese, ese es el punto. Vos vas a tirar. Dado de la reserva, la cantidad es de dado de reserva. Pero qué dado tirás es de la característica. Entonces, ¿cómo se puede decir eso? Una cantidad de dados igual a los gastados de la reserva, una cantidad de dados de la característica, este, este igual a dados de la reserva. Generalmente en esta parte de los manuales se te dicen la regla o decís, ah no entiendo, y abajo te ponen un ejemplo de juego. Los ejemplos de juego en los manuales son clave. Eh, eh, el DM compara la tirada con la dificultad y aplica beneficios o penalizadores acorde bien, ahí está ya sabemos cómo es una tirada, súper importante eso, súper importante eh, Avanzamos muchísimo en el sistema acá Bien No, me faltan partes Al resultado De la tirada Se le suman la cantidad de rangos Que el personaje Tenga en la habilidad No podemos olvidar de esto Acorde A los rangos Del personaje Habilidad del personaje Ahí está Pero salí de ahí ah, Estos gatos eh, Ahí está Ahí tienes mucho más sentido. Entonces sabemos cómo se tiran las habilidades. Avanzamos. Hay que escribir una bocha. Hay que escribir una bocha todavía. Eh, bien. Voy a tirar con Reserva de dados Positiva Y ahora vamos a hacer lo mismo Pero reserva de dados Negativa, esto quiere decir cuando el Personaje no tiene Entonces, si tengo 4 dados de reserva Tiro 3 que gasto Y esos 3 serían 3 de la característica Claro, si vos tenés, por ejemplo, de 8 en violencia Y querés tirar violencia De tu reserva de 2 de 4 Gastás 3, agarrás 3 de 8 y tirás esos 3 de 8 eh, Y le sumás el bonificador de la habilidad Después te queda 1 en la reserva de dados A ver qué pasa Tengo un gato saltando en la pared Siguiendo la sombra del ventilador Eh bien Esto es lo que, es lo que hablamos acá ¿ves? Por ejemplo violencia de 6, voluntad de 4 Si gastás dados para tirar Voluntad vas a tirar de 4 Y si gastas para tirar violencia de 6 Así es Esto va a venir acompañado en el, en el pdf Con un eh, Con un ejemplo de juego Bien se queman la cantidad de rangos que quiera de la habilidad punto se tira una cantidad de igual a de dados de la característica igual a la a los rangos quemados a resultados, la cantidad de runas que el personaje tenga la habilidad Esto es importante, digamos. si vos estás quemando dados Quemando rangos Por ejemplo, volvemos a de conducir, Tenés tres de conducir, necesitas hacer una tirada de dos dados Agarras dos dados, te queda uno solo En conducir Y esos dos dados son los que tiras para, para vos a la tirada de esa le sumas un más uno, o el más tres, original. Antes de que... Bueno. Estás queriendo decir que la cantidad de tu reserva determina X de característica, por lo tanto... Lo más importante es el número que tienen en reserva... Porque toda... Res toda tirada es con, res es con reserva, reserva 4... será será poco, sí... Eso es verdad... Es poco, pero yo imagino que es R poco al principio... También... Eh, es un número que... Que sirve de base... Es el número básico... Después vemos a dónde va... Tal vez termina siendo 8... Tal vez termina siendo 6... Eh, y probablemente cuando inventemos... El sistema de progresión del personaje... Charlemos sobre cómo incrementar la reserva de datos del personaje. Eh, y ahí va a haber alguna posibilidad de... Eh, o puntos de experiencia, puntos de crecimiento... O alguna de esas cosas. Eh. Pero vamos a dejarlo en 4. Hasta que sepamos... Ese número se puede cambiar instantáneamente. Lo que hace... Eh, y creo que es la razón principal por la cual es un número chiquito. Es que si yo pongo un número grande desde entrada, la, la regla o la, el, la idea de quemar los dados o los dados de furia no va a tener tanto impacto durante el testeo. Porque rara vez lo van a hacer, porque tienen muchos dados de reserva. Entonces, si vos pones un número más chico, que lo. Que obliga a los jugadores a usarlo También voy a probar esas cosas Y al usarlo Los jugadores van a ver qué beneficios hay Digamos, de, de activarlo Y después por ahí ese 4 puede ser un 6 Alejando todavía más a los personajes Al principio de quemar dados Pero eh, La gente que lo prueba sabe Cuál es el beneficio de, de hacerlo Entonces es algo que va a tener en cuenta A la hora de hacer su próxima acción Con muchos dados Tal vez... Realmente alguien sepa, digamos que... O considere que quemar dados es, es lo mejor que hay Que su personaje está siempre al límite Entonces arranca con 6 y su primer tirada es con 6 dados Y todo lo que sí es eso quemar, quemar y quemar y quemar, quemar Llevando el cuerpo de su personaje al límite Entonces hay un poco de esas dos cosas Podemos probar... Eh, o sea, forzando el, el testeo para ese lado se puede probar lo otro Y de paso vemos que tanto funciona... Eh... ¡Tú, furia! Bien. Te está re gustando esta sesión de cre creando juegos. ¿eh? Estoy sintiendo como que... Ahora va tomando forma. ¿Vas a plantear una mini aventura que venga con las reglas cuando tengas algo? Sí, sí, sí, sí. Creo que es... Eh, una responsabilidad de todos los sistemas, entre comillas, eh, complejos. Venir con una aventura de ejemplo... Eh, para que eh, sea le sea familiar a la gente eh, el juego es muy común que esa aventura en, es muy probable que esa aventura no se juegue quiero decir perdón lo que pasa es que cuando hay gente experimentada en el juego de rol y le, le llega un sistema nuevo ya saben jugar rol ya saben muchas cosas el sistema lo absorben mucho más rápido entonces por ahí pueden empezar a improvisar desde el principio pero esa no puede ser la base en ningún momento Yo tengo que pensar que la persona que va a agarrar el, el juego Lo va a agarrar desde cero eh, A ver de qué se trata Y le tengo que dar un, un pequeño tutorial el tutorial, Esto es un juego y el tutorial tiene que estar en todos lados Así que eh, Por más ignorado que sea Tiene que estar ahí como para sacar ideas Al menos para sacar ideas Es muy posible que la aventura Que, que, que quede escrita en el PDF final Sea la que juguemos cuando testemos esto eh, ¿Qué más? Eh, sigamos Bueno, hasta acá hay un montón de información sobre las tiradas de dados Lo que sigue eh, en cuanto a, a las tiradas de habilidad A ver, claro, lo entiendo, tengo una duda Para combates sociales y supervivencia las tiradas están sujetas a las tiradas de dados con reserva O se pueden tirar dados sin reserva todo va a pasar por la reserva de dados. Eso es algo que... Vamos a matarlo acá. Todo... Todas las tiradas de habilidad van a pasar por la reserva de dados. Eh, porque... Primero, no sé qué tan complejo quiero que sea el juego, lo cierto es que quiero que tenga su, eh, su cosita interesante y rara Pero no quiero hacer un juego extremadamente complejo y sobre todo extremadamente mecánico Quiero que haya mucho espacio para um, el rol. Entonces, con crear un solo sistema de dados y tratar de apoyarme en él lo más que pueda para todo Me parece que va a ser suficiente Ahora, me parece que va a ser suficiente Llegado al caso, una vez que empecemos a explorar esa parte Y... Digamos, che, necesitamos otra cosa para esto eh, Bueno, sí, ahí vemos que se construye Pero... Todo va a pasar por los reservados Y... Eh, vemos... La idea es ver para dónde termina yendo No es que... Eh, que esté todo ahí... Que en Hay algún dado base que no se agotaría... No sé, pero suena bien ¿Hay algún dado base que no se agotaría? Tal vez, tal vez lo hay Suena bien No puedo creer que no me reconozca la palabra dado Ahí está, gracias eh, Ahí estoy viendo Gracias ahí, sí, lo dijo Bachi, gracias por la participación y la, todas las preguntas recopado re de esto, pero la idea es que un stream, después tiramos el PDF y, y que salga lo que salga. Eh, bueno, hay un dado base que no se agota. Esto está bueno. Puede ser algún tipo de beneficio eh, de rango alto. O que se compra con experiencia, o, el, o alguna ventaja o desventaja, o penalización, o, o mutación incluso, de algún personaje. Eh, porque yo no, no quiero que se quede en esto nomás, la hoja de personaje, me parece muy aburrido. Quiero que haya un, un cosito más, por ejemplo, lo que vendrán a representar las dotes en D&D, las ventajas en Vampiro, eh, todas esas cositas que están por ahí dando vueltas. Eh, en los juegos que no, no están directamente atados a los números Y creo que sería interesante eh, También, tampoco sé si así se van a presentar las habilidades Esto es algo que ah, En su momento se anotaron así eh, Tal vez después sean otra cosa Pero bueno yo creo que. Eh, no lo sabemos. Vamos a responder? No lo sabemos. Tal vez. Viene con los beneficios. Ventajas o dotes. Ahí Bueno. Yo creo que es buen momento de ir cerrando el stream. Tuvimos una buena, buena cantidad de. de Desarrollo hoy Pasó de todo Sabemos cómo tirar los dados Ahora en nuestro, en nuestro juego de rol Después de 8 meses <risa> Después de 8 meses Aprendimos a tirar los dados eh, Así que Bárbaro Funcionó eh, Hoy Excelente sesión Vamos a ver qué pasa La próxima eh, Muchas gracias A todas las personas Que participaron Ahí veo Muchos nombres repetidos En el chat Poliquia Johnny Gun Estuvo por ahí Yoko Sabrio, Petro Aquito Todos eh, gran, eh, gran, gran aporte. Y nada, espero que les guste. Eh, suena interesante este juego. Espero que salga algo lindo. Así que eh, no se vayan, porque tengo unos anuncios de cierre eh, que están por acá. Bien. Mañana continuamos con nuestra aventura con de D&D y Niebla de Anurem. Está de La tripulación está de vuelta en el astillero. y a punto a punto de reagruparse. ¿Cómo encontrarán a Cazuela, el bebé dragón tortuga que adoptaron? ¿Y a vida Arleana a, a volver más enojada? No sabemos, nos entramos mañana. El viernes nuestros reparadores de reputaciones tienen que decir qué resolverán primero. Y la propuesta de Luca parece peligrosa, pero tentadora. ¿Descubrirán más del pasado de la ciudad? ¿O se meterán más hasta el cuello de los problemas? Todo tiene un riesgo y un precio. Habrá que ver si están dispuestos a pagarlo. Esto es el viernes. A, en nuestro canal... Una aventura de vampiros que viene excelente El sábado vamos a estrenar Estrenando el último podcast que nos acompañó la gente De Nerds con Onda, Atentados a las redes Para saber cuándo está disponible Y nos vemos mañana para Niños con onda No se vayan tampoco que vamos a hacerle rey a alguien Y el rey le va a dar puntitos Por si quieren interactuar después En nuestro canal Comprando cosas para los personajes Y esas cositas copadas Eh... A ver quién está. Uh, aquí están los, nuestros amigos. Vamos a ir para acá. Así que muchas gracias a todas las cosas. Y nada, espero verlos mañana. Chao.